Un gusto César, un gusto estar acá en Última Hora que es como mi casa. Acá me han eh, acogido, acompañado, motivado tantas veces, ¿no? Eh, y aparte tengo también algunas distinciones que me dio el diario, así que siento muy cómoda acá. Siempre un placer tenerte, eh, un placer hablar contigo, poder hacerte preguntas, siempre refrescante tu, tu charla. Sí, sí, Muchísimas gracias. Este, sí. Bueno, este, esta entrevista te encuentra en el marco de tu último disco, de Legado, uh -huh. eh, que es en homenaje a dos grandes guitarristas latinoamericanas. ¿Qué nos puedes contar un poquito a modo de introducción del disco? Bueno, estoy trabajando en la promoción, así como bien decís, del disco Legado, que es un disco dedicado a dos mujeres pioneras de la guitarra clásica. Eh, una latinoamericana que es eh, la maestra María Luisa Nido, nacía en 1907, quizás la primera eh, guitarrista clásica mujer de América Latina, y la maestra Ida Presti, eh, que nace en 1924 en Francia, y, y es, creo yo, la gran virtuosa del siglo, del siglo XX de la guitarra. Eh, ellas escribieron música, transcribieron, arreglaron, eh, y también su estatura artística hizo que le dedicaran una obra. Entonces ese es el arco del disco, obras escritas por ella, por ellas y obras dedicadas a ellas. Y en medio de todo eso, una obra dedicada a María Luisa Nido, escrita por Serge Azat, que es uno de nuestros grandes compositores eh, vivos en la guitarra, y que tengo la dicha de hacer la primera grabación mundial de esa obra que se llama Nidos Portrait. Eh, ¿Cuál es la diferencia de contraste entre este disco Legado y discos anteriores como Felicidad y eh, que estuviste también cuando grabaste con toquiño y con, eh, con el saxofonista cubano sí. que no me viene el nombre Paquito de Rivera, de Rivera. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia en contras? porque también son como, eh, Anido y Presti son como dos guitarristas eh, que tuviste que estudiar otra vez, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste a la hora de grabar, de, de estudiar su obra y de ponerte a grabar? Bueno, este es un disco clásico mm. ¿no? Esa quizás creo que sea, sea también una, una búsqueda de este tiempo. ¿no? Increíblemente yo estoy enseñando en berkeley College of Music, es una, una escuela eh, donde mayoritariamente los estudiantes son músicos de jazz, músicos de, de, de, de expresiones contemporáneas ¿no? de, la, de la música. Y ahí yo me he vuelto una guitarrista más clásica. Uh -huh porque me doy cuenta que que es, ese sonido de la guitarra clásica, el sonido que a los, a los chicos que están estudiando estos estilos les atrapa, les envuelve. Y me he ido a, un poco a, a, mi, a mi primer amor ¿no? de la guitarra clásica. Así que este es un disco que muestra un poco eso, ¿no? eh, esa búsqueda por un sonido clásico, eh, esa búsqueda también por encontrar estos referentes de dónde estaba la mujer, eh, en la guitarra, en la composición, eh, a comienzos de, de, de los 1900, ¿no? eh, y toda la lucha que tuvieron que hacer ¿no? para desarrollarse, para desenvolverse eh, en, en esto que era su motivación, no y aparte también darnos cuenta de que de pronto si tocaban piano por ahí iba a ser un poquito más fácil, pero tocando la guitarra incluso un poco más difícil para él.